Saludos, buenas noches, gente bonita del internet, gente querida, gente eh, buena onda que se encuentra en esta transmisión. Ah, me faltó algo, voy a poner la musiquita. Ahí está, estamos iniciando este tercer en vivo, este tercer eh, capítulo de Relatos Oscuros. Estamos en nuestra tercera temporada para la gente que nos escucha por Spotify. Y bueno, para la gente que nos ve en vivo y en directo, desde Facebook y YouTube. Muy buenas noches a Maru Gonza, a Roque, a Jenny Love, a Ghost, a Javier Medina. Gracias por estar esta noche con nosotros. Anónime, gracias, Katy, también bienvenidos. Hoy vamos a tener historias oscuras, oscuras. Ya saben que no, no solamente hablamos de fenómenos paranormales en esta tercera temporada, sino de historias oscuras, como lo dice el nombre de nuestro programa. Voy a mediar un poco la, la música, ahí está. Y bueno, vamos a iniciar esto, gracias a todos, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, tenía algunos problemas técnicos, por eso estamos iniciando casi las 11 de la noche pero ya se pudieron resolver. Estamos ahora sí todos listos para empezar con las historias. Saben que me pueden apoyar con sus likes, con las compartidas, con los comentarios, pero sobre todo con sus llamadas telefónicas. Si alguien quiere llamarme por teléfono, voy a poner un teléfono eh, provisional. Tengo un teléfono provisional que es teléfono de casa. Entonces ahí me pueden llamar si es que tienen alguna opinión al respecto de los temas que hoy vamos a compartir, que vamos a platicar. El teléfono, déjeme ver si pongo lo apunto. Este lo vamos a poner por si alguien quiere llamarnos. Últimamente ya no he estado aquí, este, este, el gallo, gallo caballo, ya no, ya no está con nosotros. ¿Qué le ha pasado? Gabriel ya no ha llamado por teléfono, eso me parece sumamente extraño, también ya no ha estado este, Laurita, Laurita también dejó de llamarnos, ¿qué les pasó? No sé, también es, no está eh, Aniel Max, Aniel Max ya lo extraño, uh, últimamente creo que no ha entrado a, a las transmisiones que hemos hecho, ¿verdad? Le vamos a mandar un mensajito a Aniel Max, porque tampoco lo he visto, Espero que estén todos bien y me da mucho gusto a todos los demás que, que están en la transmisión. Así que es el número en pantalla. Y bueno, vamos a, a empezar con esta historia. Les voy, a compartir una, les voy a compartir una fotografía, una imagen. Esto es una publicación que se realizó el día de hoy eh, sobre un descubrimiento. Si hay niños esta noche, a las 11 de la noche todavía, si hay niños pues poco a poco ya llévenlos a dormir, porque hay unos temas que están, pues, eh, para adultos, eh, que no, no, no es de interés para los niños, así que les recomendaría que a los niños los lleven a la cama, o los pongan a entretenerse por ahí, pero no sé, eh, hay, hay temas y hay cosas que no me gustaría que los niños, pues, escucharan, porque luego preguntarían, y es complicado, los niños chiquitos es complicado explicarle ciertas cosas. Ahora bien, vamos a compartir esta pantalla. Ahí está. Vamos a bloquear a algunas personas, porque aquí ya no voy a estar este, consintiendo a nadie que, que venga a insultarme, ¿no? Vamos a bloquear a ciertas personas que, eh, que enfaden, que estén molestando, y porque, pues, aquí se trata de que no la pasemos bien, de que compartamos, de que platiquemos, el que haga las transmisiones y el que nos reunamos, eh, es como, y se los había dicho desde un principio, es como reunirse con los amigos después del trabajo, después de un día pesado, platicar cosas, y más o menos esa es la, la, la intención que, que tengo, al a, que quiero que se sientan en cada transmisión, y, pues, si alguien viene a molestar o insultar, pues, no está chido, ¿no? No está chido porque aquí lo que queremos es pasárnosla bien antes de ir a dormir. Entonces, tenemos esta fotografía que fue publicada en Internet, en Twitter, y les comento, ahí pueden ver que es una rana con una cola. ¿Pueden ver la rana con la cola? Ahí la están viendo. Ahorita les voy a hacer un acercamiento y dice... En Australia, una mujer capturó una foto impresionante de una rana arborícola verde expulsando una serpiente bebé por su trasero. Los expertos no están seguros de cómo la serpiente terminó en el tracto intestinal de la rana, pero algunos sugieren que se abrió camino allí para encontrar una salida. Desafortunadamente, la serpiente murió en el intestino de la rana, probablemente debido a las condiciones anaeróbicas, es decir, por falta de, ox de oxígeno. El equipo de Sunshine Coast Snake eh, compartió la foto en su página de Facebook buscando ayuda para entender lo que estaba sucediendo en la imagen. Muchos usuarios estaban atónitos, realmente confundidos, no podían creer lo que estaban viendo y se formularon muchas preguntas. Sin embargo, algunos señalaron que la práctica podría ser común en las ranas arborícolas ya que pueden comer cualquier cosa que se mueva, incluyendo serpientes pequeñas. La imagen es única y sorprendente, lo que demuestra la diversidad, complejidad de la vida silvestre. Ahí estamos viendo a una rana que le está saliendo una víbora por la cola, por el trasero. Imagínense que a ustedes le saliera una cosa así por el trasero. Sería realmente escalofriante. ¿No lo creen? Esto sí es un relato oscuro. Ahí estamos viendo con un acercamiento cómo efectivamente la serpiente está saliendo por el trasero. No está entrando, está saliendo por el trasero. ¿Cómo es que esta rana, más bien, cómo es que esta serpiente, esta víbora, pudo abrirse camino por el intestino que imagínense, supongo que los intestinos de la rana, pues deben de ser pequeños, ¿no? Pero vienen la dimensión de esta serpiente, es decir, le abrió el intestino desde el interior hasta salirle por el trasero. No dice la nota si la rana sobrevivió, porque imagínense que... Bueno, no se imagina, ¿no? Porque sí les ha pasado. Les ha pasado que cuando de pronto van al baño... Eh, no han tomado lo suficientemente agua líquidos, a veces pues eh, a la hora de, de expulsar eh, está seco o llevó muchos días ahí guardado y se, se hizo se hizo gordo el, el desecho y es cuando intentan sacarlo pero pero pues no pueden expulsarlo porque tendrían que abrirse el trasero pues muy muy muy grande para que puedan salir en este caso por ejemplo esta serpiente en el caso de, de ustedes que lo han pasado pues que salgan los desechos que salga el excremento hablando precisamente de alguien que no pudo expulsar su excremento eh, es este me acordé de Chabelo Chabelo precisamente en la nota que, que leímos, decía que había tenido complicaciones eh, para expulsar los desechos. O sea, no sé si Chabelo ya tenía una enfermedad ya por varios días, o si de pronto ya no pudo expulsar y eso le complicó hasta, hasta la muerte. Eso ha de ser horrible, ¿no? Eh, dice, por eso coman avena, dice Hugo Rodríguez, ¿con avena se puede expulsar? ¿con qué se puede? cuando uno no puede hacer del baño porque pues eso se ha endurecido y se ha engrosado a tal punto de que no, no puede entrar ni salir nada por ahí ¿hay algún remedio para eso? ustedes saben aquí dice alguien que con avena ¿con avena? ¿creen que con avena? yo la verdad no, no sé de hecho no no como avena para que salga el tamarindo, dice Javier Medina, exactamente, para sacarle el tamarindo al pelón pelorrico, es el dulce ese, ¿recuerdan? Un dulce, hay un dulce mexicano que se llama pelón pelorrico y tú le aprietas y sale el tamarindo, así, así más o menos para que se lo imaginen, eh, tomar mucha agua, dice Evans el ministro, agua de jacaranda, dice por acá, agua de jacaranda, sale todo, agua de jacaranda, ¿De dónde es el agua el de jacaranda, Jorri, el niño polilla? Mucha lechuga te agarra diarrea, mascar chicle, no creo que mascar chicle, eh, con chía, con papaya, con plátano, con ciruela, ¡ah! Fíjense que, ah, ahora entiendo, fíjense que la otra vez, este, mi mamá me hizo agua de papaya, y yo me la empecé a tomar, pero ya en la, en la noche, eh, ¿Quién sabe qué me dio? Pero tomé y tomé casi, me acabé la jarra de agua de papaya Y no hombre, no, ya antes de amanecer ya mi estómago estaba que se retorcía Y dije, pero pues ¿qué me hizo daño? ¿Qué me hizo daño? No, no aún me había hecho daño nada Supongo que por el agua de papaya me pasó eso, no hace como un laxante Es lo que están diciendo en el chat no sabía eso de que con agua de papaya te laxabas y sacabas todo. Un té de piñalín se saca hasta los pecados, dice Gabriela Reiner. ¿De dónde eres, Gabriela? ¿Qué es el piñalín? Alexa, volumen 7. Alexa, ¿qué es el piñalín? Traducido de solfloridareporter.com La piña es una fruta tropical conocida por su aspecto amarillo brillante y su sabor altamente sazonado. Así déjalo, Alexa, muchas gracias. No sé si Gabriela se, se quiso re, referir a una piña o qué es la, el, el piñalín, no, nunca lo había escuchado. ¿De dónde eres, Gabriela? ¿Qué es el piñalín? Ojalá me puedas explicar ahí en el chat para que todos tomemos nota. Eh, buenas noches, dice Pati Cetina, bienvenida, Pati Chamuquín. Un té de ramo blanco, dice SH. Uy, SH, tampoco, ¿eh? ¿Qué es eso de ramo blanco? Eso me suena como un ramo de novia, pero pues obviamente no creo que sea eso, ¿no? Porque además los ramos de novia, hay algunos que son artificiales, pero no sé. Bueno, no, saluditos a Andrés, gracias. Un abrazo para Andrea que está por ahí escuchándonos ahí silenciosa, nos está escuchando y nos está viendo. Le mandamos un abracito. Ella está ocupada, está haciendo cosas, pero sí está acá, sí nos está escuchando y nos está viendo. Así que sabe que le están mandando saluditos a Andrea. Saludos desde Nicaragua, dice Kenia. Un abrazo. No mucha gente de Nicaragua llega a mi programa, así que bienvenida, Kenia, ¿cómo estás? Es una marca de té, ayuda al estreñimiento, pero sí es muy potente. Gabriela Reynel dice que el piñalín es una marca de té que ayuda al estreñimiento. Obviamente, todo este tipo de, de enfermedades y de cosas ya le pasa a gente de mayores de... 35 años seguramente, así que para los chicos que nos están viendo en la transmisión, pues, no tienen problema con eso del estreñimiento, ni dolores, ni, que, ni quejas, ni demás, pero bueno, para la gente que sea mayor de 35, apúntenle bien, el piñalín, que es un té, que ayuda al estreñimiento, la pitaya, dice Javier Medina, el ramo blanco, dice SH ahí están los datos pero bueno me eh, dediqué a investigar sobre lo de la rana y pues parece que, que en la zona no es... Eh, más bien es, es más es común que, que estas ranas coman a las víboras y tenemos otra imagen no sé si sea de la misma rana no no no puede ser de la misma rana verdad porque aquí lo estamos viendo gracias SH! era un albur perdón no quería que lo vieras ni ¿Por qué albur? No, no le encontré el albur. ¿Ramo blanco? ¿Un té, ¿Qué, qué era? De ramo blanco, no, no puede ser. De ramo blanco. ¡Ay, no, no! ¡Ay, se siente tan feo cuando te alborean! Y, y híjole, y lo entiendes, bueno, ahorita ya lo entendí. Bueno, mi hermano en pues ya con dos dólares al menos, ya este, ya te redimes, redimes. Gracias. No creí que lo vieras, dice SH de Ramo Blanco. Juan Carlos Flores, híjole, no puedo creerme. Me la hizo. Juan Carlos Flores nos mandó 10 dólares. Saludos desde San José, California. Te sigo desde hace diez años, eres bien chingón. Ah, gracias. Yo soy de Guanajuato, Abasolo, Cerrotes de Aceves. No, cerrotos de Aceves un abrazo a Giancarlo Flores le mandamos hasta Estados Unidos seguramente está, que es de Abasolo en Guanajuato y tiene ahí una fotografía de él, vean que eh, está completamente desnudo, con una gorra, parece rapero tiene una barba muy abundante eh, él podría ser un artista ¿eh? tiene, tiene toda la facha de un artista que nos ve desde Estados Unidos un abrazo para Juan, Juan Carlos Flores. Entonces, les voy a mostrar la otra fotografía, porque no, no puede ser la misma rana. Vamos a ver la siguiente. Y vean, esta podría ser otra rana también. ¿Y qué vemos que tiene en el interior? Pues vean, ustedes mismos, aunque usted no lo crea, tiene a un ser vivo vivo adentro de su organismo, es una serpiente dentro de su boca, Me dice Hugo Rodríguez, es el babo, ya sé que es el babo, ya sé que es el babo, ya no quiero ver ranas, dice Sergio, Pobres ranas, pues que andan haciendo, vean cómo estas serpientes se les meten a las ranas, o se las comen, o el chiste es que, como seguramente, la sí, no, aquí estamos viendo, la rana no tiene dientes, no tiene colmillos, no tiene muelas, simplemente <coughs> eh, degluta, se dice deglutar bueno, se come por completo a la serpiente y pues en lo que los ácidos hacen su trabajo, pues la serpiente se anda moviendo, anda viva ahí adentro del organismo de la rana y como ya vimos, esta rana intenta salir por donde entró, por la boca y la otra la otra serpiente salió por el trasero por el trasero de las ranas. Tengan cuidado que a ustedes nunca les vaya a pasar algo así. Si se les mete una serpiente por la boca, no sé, échense veneno, coman, tomen cloro, eh, no, no me, van a, me van a bloquear aquí YouTube, ¿verdad? Para matar a la serpiente. No, es que si se comen, si se les mete una serpiente viva en la boca, o sea, va a estar allá adentro viva. Y si eso le hacen a una pobre ranita, imagínense lo que les puede pasar a ustedes. Se les puede salir por el trasero. una Eso, eso sucede, gente. Y la verdad, aquí no quiero andar buscando imágenes, pero hay videos y hay eh, fotografías de cuando las solitarias salen. Para la gente que no es de México, aquí se le llama... A una lombriz, la, la lombriz solitaria, es una lombriz que vive en el interior de, de los niños y que después con ciertas cosas son expulsadas y las expulsan por la por cuando como defecar y salen las, las los gusanos, las eh, las, ¿cómo se llama? ¿qué dije? ¿cómo se llama? Las, ¿cómo me llamo? ¿quién soy? las lombrices salen, las lombrices, yo todavía tengo en la mente una imagen que nunca me pude borrar, una imagen en donde vi a un niño, una foto de un niño donde pues ha expulsado a las lombrices y son muchas, son muchas, muchas lombrices, muy grandes, Está lleno todo eso de, por eso dije que se quitaron los niños de la televisión, horrible, horrible, horrible, y después vi un video eh, horrible, horrible, horrible. No quisiera volver a ver eso, pero es, es común. Yo creo que en las comunidades es común en donde no haya eh, limpieza porque los niños pueden comenzar a tener una lombriz en su interior, una, una solitaria y crecen muy grandes, crecen muy grandes. Los niños empiezan a... a a, a desnutrirse, a estar eh, cansados y es porque la, la serpiente, digo, la lombriz consume todo lo que el niño come hasta que se la sacan, es horripilante, no vayan a buscar a Google, no le pongan en Google lombrices solitarias, no vayan a poner nada de eso, videos, lombrices solitarias, no pongan eso en Google, por favor, si no quieren ver nada de eso aterradoramente oscuro, la lombriz de tierra indica que es muy saludable el terreno para tus plantas, dice Rebeca Hernández. Yo no lo sabía, buen dato, aquí siempre aprendemos. La lombriz de tierra indica que es muy saludable el terreno para tus plantas. Yo no sé si la lombriz solitaria sean huevecillos de lombriz de tierra, no lo sé. O sea, una lombriz diferente. Yo de niño, yo de chiquito comía tierra y que nunca, nunca me sacaron solitarias, yo creo que si tenía solitarias después, ya cuando crecí se murieron con el alcohol que les eché y con eso seguramente se, se murieron porque a mí nunca me sacaron solitarias pero yo de niño, sí, recuerdo que me gustaba mucho comer tierra <risa> pero dicen que si tienes si te dan ganas de comer tierra es porque tienes lombrices eso es lo que dicen la lombriz de tierra eh, dice, pero Oxlack habla de parásitos, ah, ok, ok Supongo, ¿no? Supongo que la lombriz de tierra es una y las eh, solitarias son parásitos, sí. Pero yo no sé, yo no sé cómo, cómo es que te entren esos parásitos. Es falta de hierro, dice Dalia Goretti. Gracias, Dalia Goretti. Dice que es falta de hierro. Eh, son diferentes, hay muchas clases de parásitos intestinales. Eh, yo me comía hormigas. Si te, se te antoja comer tierras por falta de hierro. Fíjense, entonces, yo sin saberlo de niño me faltaba hierro o sea que no comía algunos alimentos que contenían hierro y se me antojaba la tierra más la tierra húmeda cuando llovía saben huele muy muy rico huele, no sé es un olor muy rico pues a mí me gustaba comerme la tierra así este porque sabía ese olor de tierra mojada pero bueno afortunadamente nunca me pasó nada Ox hubo un caso de un hombre en Japón eh, que comió muchos pescados crudos, sushi, y su cuerpo terminó infestado de gusanos, Uf, uy, no, que terrible, a mí no me gusta, a mí no me gusta el sushi, no me gusta el pescado crudo, solamente me gusta el, el peruano, que es este, el ceviche peruano, me parece que sí es pescado crudo, creo, si hay aquí peruanos me desmentirán, o afirmarán, este, y se cose ese pescado crudo, que es del ceviche, con, con sus limones, los limones que tienen allá en Perú, y es exquisito, pero a mí el sushi, los peces, este, así crudos, no, no me gustan, no, no me gustan. La lombriz solitaria se entran cuando comes alimentos infectados por los huevos de esta. Ah, Alexa, ¿cómo te infectas de lombriz solitaria? Producido de beribuyal.com la principal forma en que los seres humanos pueden contraer la teña es al comer carne, cerdo o pescado que esté infectado con teñas. Carne de cerdo o pescado. Con, ya ven, ahí me dijo Alexa, me dijo: la lombriz solitaria se llama etnia, ¿o cómo? Etnas. Alexa, ¿qué es una lombriz solitaria? Según la RAE, lombriz solitaria es una forma derivada del sustantivo lombriz, que usualmente se define teña o gusano. Teña. Tenia, tenia, yo no creo que te tuviera tenias, ustedes tienen tenias, puede ser, chequen a sus hijos porque si son, si se cansan mucho, si eh, duermen mucho, si se empiezan a desnutrir, si les salen giotes, pueden tener una tenia, una tenia, yo no sabía que se llamaban tenias a los nombres solitarios pero bueno, hoy aprendimos algo Nuevo. vamos a pasar al siguiente caso tenemos hoy varios varias publicaciones de estas oscuras extrañas que presentan en redes sociales y que aquí las podemos compartir si alguien le salió dice aquí Maru, por eso hay que coser bien la carne de cerdo si alguien aquí tuvo lombrices o tenias le sacaron a mí no a mí no este solitarias de la cola o cosas así llámeme este es el número de teléfono eh, este es un teléfono que está provisional hasta que tengamos un número o hasta que pueda recuperar mis otros números del programa en este pueden llamar es provisional y cuéntenme si a ustedes le sacaron tenias por la boca tenias por la cola eh, pues sus hijos tuvieron tenias Digo, no les dé pena, eso es muy normal, y a, además las personas de, que, que tienen esas edades, pues era algo común, era algo como tener piojos, recuerdan en aquellos tiempos, en los ochentas como que vivíamos en un, en un país muy mugroso, no sé, pero o muy precario, pero teníamos piojos, teníamos giotes, de todo. Así que no se sientan eh, apenados por decir, ni sí, si tenía lombrices y me salió una por la cola mientras dormía, eh, tranquilos, eso es común, es normal para aquellas épocas, actualmente yo no sé si en las provincias, pueblitos o este, territorios así lejanos, quizá los niños tengan todavía pues estas enfermedades, estos parásitos. Eh, hola, saludos. ¿Cómo estás, Kenia? Te mando un abrazote, Kenia. Qué bueno verte por acá. Por fin entraste a una transmisión. En la carne de cerdo se le llama citicerco. Esa es otra cosa, Adri. En la carne se, se llama citicerco. Alarma puede causarte ceguera. El citicerco es otra cosa. Es igual un, eh, un parásito, pero el citicerco, si te comes carne de puerco con cit cit citicircosis, el citicerco te camina hasta la cabeza, hasta el cerebro, y te mueres. Así que hay muchos casos de gente que ha muerto por citicerco, por comer carne de cerdo. Es difícil porque pues comemos en muchos lados, ¿no? A mí me encanta comer carnetas los domingos, o pues la carne de cerdo también es muy, muy rica, pero si está contaminada con citic citicerco y si te comes eso, te puede llegar al cerebro y te mueres con el citicerco. Eso es muy, muy, eh, es más común de lo que ustedes imaginan. Dice Fabián, existe una lombriz solitaria que usan las modelos que se llama sanguínea ata, ¿en serio? Dice Kenia que conoce a gente que se murió de citicerco. Da hasta miedo, Da mucho miedo eso, ¿eh? No lo piensen, no lo piensen porque lo atraen. ¿Recuerden la ley de la atracción? De hecho, si ustedes nunca habían escuchado del citicerco, hagan como que no lo escucharon nunca, porque si no, van a tener miedo a que coman carne de puerco y lo atraen, ¿eh? Cuidado con atraer cosas malas. Aquí aprendemos, pero no se claven en las cosas porque podemos atraerlas. Eh, Puedo bajar de peso con una lombriz. Dice aquí, Fabián Máximo, que una lombriz que se llama sanguínea Ata. ¿En serio? A ver, Alexa, ¿cuál es la lombriz sanguínea Ata? Traducido de Nimbo.com. Los gusanos de sangre son un tipo de larvas que provienen de mosquitos que ponen huevos que se convierten en larvas. Son huevos de mosquito que se convierten en larvas, pero ¿sanguínea Ata? Alexa, ¿qué es sanguínea Ata? Traducido de Doi.org. El ácido urintricarboxílico, ATA, es un compuesto poliamónico y poliaromático que se ha demostrado que inhibe la muerte celular apoptótica en varios tipos de células inducida por una variedad de factores. Ok, gracias Alexa. Ahora sí no le entendí nada, Alexa. Carne de cerdo contaminada, si uno compra carne certificada de supermercados, no pasa nada, dice Maru Gonza y Jordi Niño Polilla. Yo no, yo no estaría tan seguro. De, que, en la, de la que la carne de supermercado no venga contaminada, no estoy tan seguro. No sé qué resistencia tenga este parásito y cómo es que se genere. Sería súper interesante, ¿no? Ver el proceso de contaminación de una carne de cerdo por citicircosis. Sería interesante conocer eh, eh, eh, todas esas características, especificaciones Aparece ah, que el es un vampiro al principal, siempre cocinen bien la carne de cerdo, dice Sergio. G. Okay. Bueno, estábamos hablando de algo que salía por la cola de la rana. Ahora vamos a hablar de otra nota, otra nota que les traigo también que encontré este día. Y es hora de remover a los niños de la, de la televisión. No van a ver cosas feas, pero... No van a ver cosas feas, pero sí van a escuchar cosas feas. Estamos viendo en pantalla las imágenes que se compartieron este este día. ¿Alguien me puede decir qué es lo que ve en la pantalla? ¿Qué es eso que está en pantalla? ¿Alguien? Vamos a ver qué tan ágiles son para adivinar qué es eso. Gracias, Agustín Benítez, que nos mandó 25 pesotes. Los delgados que comen mucho tendrán lombrices, dice Agustín Benítez. Hay que hacernos este, algunos estudios para saber si tenemos amibas. Sí, hay que hacer los estudios, hay que despar desparasitarnos. Mi psiquiatra me dijo que había que desparasitarnos cada tres meses. Imagínense, hay personas que en su vida se han desparasitado. Eh, el desparasitante lo compras en la farmacia, sigue las indicaciones y sería bueno, eh, sería bueno porque no solamente que estés flaco, yo creo que también si estás gordo puedes tener amibas o tienes parásitos, así que si quieren estar más seguros pueden, pueden comprar un, unas pastillas de esas para desparasitar y, y matar a todas esas amibas que tienen ahí. Ok, vamos a ver aquí, es esto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Dice Patricio Hoyos, no lo voy a decir yo, parece una lombriz, dice Kenia. Patricio Hoyos dice, es un preservativo. Maru dice, es el pácar de Dross. Eh, eh, es, es un clono muerto, dice Juan Molinas. Voy a hacerles un acercamiento para ver estas imágenes. Más detalladamente, uy, qué, qué diablos es eso, qué diablos es eso, será una lombriz, será una serpiente, será un nepe gigante, será, qué será eso, qué será eso. Pues bueno, esas son las imágenes que se compartieron y les voy a leer, les voy a leer la noticia. Y dice así. Condón en un pulmón y apéndice. Lo que estamos viendo es un condón que fue extraído de un pulmón y de un apéndice. En el primer caso, una mujer de 27 años se presentó al hospital con tos persistente, esputo, así dice aquí, ¿eh? yo no sé qué es eso, dice, con tos persistente, esputo, y fiebre durante los últimos seis meses, ¿no? ¿Qué es esputo? Alexa, ¿qué es esputo? El esputo es la secreción o flema que se produce en los pulmones, bronquios, tráquea, laringe. Faringe y aún en la cámara posterior de la boca y que se arroja de una vez en cada expectoración y la tos wow, el esputo por ser producto de secreción corporal sirve para determinar el estado del aparato respiratorio y por lo tanto, su examen al microscopio es habitual en los estudios complementarios de las personas con síntomas de enfermedad respiratoria lo, son los gargajos, yo no sabía que se llamaban esputo <risa> me pareció muy, muy risible cuando lo leí, que la ignorancia este, salió a la luz por reírme de esputo, obviamente no, nunca lo voy a ver como una palabra normal, pero no sabía que a los gargajos, a los gallos verdes esos, a las flemas, a los mocos que le salen por la boca, se les llame esputo, qué nombre tan feo, si de por sí gargajos ya era un nombre horrible, Ahora decir, oh, tengo, tengo esputo. <risa> tengo esputo, tengo mucho esputo. Uy, <risa> oh, no, no sé, yo creo que yo sí tengo bastante esputo. De pronto por eso no puedo hablar bien. Bueno, dice, a pesar de los ensayos con antibióticos y tratamientos contra tuberculosis, durante los cuatro meses anteriores, sus síntomas no mejoraron. Finalmente, después de una tomografía computarizada del tórax, se descubrió que había un objeto extraño en su pulmón derecho. Después de una broncoscopía, se descubrió que el objeto extraño era un condón que había sido inhalado accidentalmente durante el sexo oral. El condón fue retirado con éxito y la paciente se recuperó completamente después del procedimiento. Ese es el caso número uno. Yo no sé esta mujer que estaba pensando y cómo fue que sucedió, ¿verdad? O sea, no, no me lo quiero imaginar cómo puede ser que... Eso, eso me, a mí me parece una mamada, perdónenme la palabra, a mí me parece una mamada que, bueno, literal, ¿verdad? Que no se haya dado, o sí se dio cuenta, ¿no? O sea, sí, sí se debe de haber dado cuenta, ¿no? De que absorbió eso, pero ¿qué pensó? Que iba a salir que iba a salir cuando fuera al baño? Y eso atemoriza, porque si ustedes comen algo, y dicen, ah, me comí una navaja, va a salir cuando vaya al baño, que se les quede en un pulmón, la madre, fue un accidente, pues así llegó eso ahí, dice Roque, se hizo mensa, tenía hambre. imagínense que que, este, que, que, que esta mujer, con su pareja tengas relaciones sin protección pero que de pronto con la enfermedad vayan al médico y que le digan ah señora usted tiene un condón en el pulmón ¡Ay! en la madre en la madre un pulmón en el un pulmón en en el pulmón en un, un condón en el pulmón yo por eso no uso condón dice Carlos cómo se lo explico a la mamá de esa chica ¿Cómo se lo explicó a la mamá de esa chica? Le entró por la nariz, dice Maru. Aquí dice, aspiró. Pues, no supongo que se lo tragó, ¿no? Se lo tragó. ¿Por qué se lo tragaría? No sé, no sé. ¿No se ahogan con eso? O sea, hay látex aquí en las gargantas, casi, casi me siento que me, que me, que me falta el aire. ¿Cómo crees que se haya...? absorbido un condón y se lo encontraron en el pulmón. Un pulmón, dice el la <ríe> Ebria, dice Javier Medina, puede ser ebria, puede ser ebria. Por atascada, dice el tío Droid. No sabe, o sea, podemos imaginar posiciones, por ejemplo, en donde pueda ocurrir un accidente así. Podemos imaginar intensidad. Eh, para que algo así ocurra, o podemos imaginar que estaba haciendo el reto de inhalar el, el condón y sacárselo por la boca, o sea, cualquiera de estas cosas puede pasar. Recuerden que esta niña que no quería estudiar, ¿cómo se llama? La Mars, la Mars, la Mars, sí, ¿no? Se hizo famosa por meterse un condón en la nariz y sacarlo por la boca. Supongo que pudo haber sido eso. Puede haber pasado eso. Las imágenes ahí son eh, feitas. Estamos viendo. No sé qué sea lo rojo. A ver, vamos a ver dónde está esto. Uy, ¿qué, qué estoy haciendo eso? Cancelar. Oh, aquí está. Listo. Ahí está. Uy, pero ¿por qué hace esto? Bueno, estamos viendo eso que es rojo. No sé qué sea. ¿Qué será eso? ¿Será...? ¿Es puto? ¿Será es puto lo que tiene dentro el condón? Sí, ¿no? Miren, miren, parece, que, sí, parece en la primera imagen que el condón está lleno de algo, véanlo. Y cuando está del lado derecho, el condón ya está libre y hay una cosa roja ahí. Es puto, yo creo, ¿no? Para mí es puto. ¿Para ustedes? ¿Ustedes qué opinan? Yo sí digo que a mí me parece que es puto. Me parece que sería eso, si no, no entiendo qué pudiera ser. Pero bueno, ese es el primer el primer caso. Es puto por seguro. Es puto. Ah, el apéndice. Ah, ok, ok. Es que estas son fotos. Estas son fotos del, seg del segundo caso. Ah, gracias. Gracias, a ustedes son muy, muy, muy conocedores. Gracias. Sí, porque el segundo caso dice lo siguiente. Una mujer de 26 años acudió al hospital con dolor y sensibilidad en el abdomen, lo cual sugería apendicitis. Le realizaron una cirugía abierta para extirpar el apéndice, donde encontraron un pedazo de condón dentro del apéndice. Al investigar más a fondo se confirmó que había ingerido accidentalmente durante el sexo oral antes de comenzar los síntomas. Al final, los dos pacientes se recuperaron sin complicaciones. Por favor, tengan mucho cuidado en sus momentos de pasión. ¿Cómo ven, gente? Tengan mucho cuidado con, con cómo realizan este tipo de actividades. Esta, esta, este caso sí estuvo realmente turbio. ¿Es algo salir del estudio? No. Ah, es que hago esto. Ah, ya entendí. Ok, eh, tengan mucho cuidado en lo que realizan porque pueden salir dañados estas dos personas afortunadamente sobrevivieron pero eh, si sí les puede suceder algo malo, si se le quedaba ese, ese condón ahí en el pulmón en el apéndice o si se rompe el condón o si se queda dentro de, de la vagina por ejemplo y no se saca también me parece, creo, imagino, pienso, a lo mejor, quién sabe, puede causar algo, algo mal, porque el cuerpo eh, de, de, eh, trata de sacar o de desechar cosas que no son del cuerpo. Entonces, si se queda, por ejemplo, un condón dentro de, del, útero, ¿sí? del útero, sí, se llama el útero, o de la vagina, pues, para no entrar en especificaciones que no sé, eh, puede que... que suceda algo con ese pedazo de, de látex y les pueda ocurrir algo, las mujeres deberían de saber un poco más, dice Eric Stark, Eric sí sabe de eso, causa infecciones y lesiones, dice Eric Stark, él pues sabe más de eso, por ejemplo, que bueno? gracias Eric, causa infecciones y lesiones, ok, ok, sí, eh, bolsa de pan con una liga y vámonos, dice nuestro amigo acá en el chat, los condones son del diablo, dice M.M.G. El bebé nace y se llama Alba, Gine, Alba, Alba Gina. El bebé nace y se llama Alba Gina. Buenas noches, saludos, Carla Galaviz. Hola, yo opino que también, saludos, ¿qué sería un top 7 de casos de, de felatios más bizarros? No sé qué son felatios. Eso sería un top de felatios más bizarros. Hoy, hoy aprendimos dos cosas, ¿no? Que las lombrices eh, este, solitarias se llaman... Tenías, tenías que los gargajos mocos que sacas por la boca se llaman esputo y felatios. ¿Qué es felatios? Alexa, ¿qué es felatio? Traducido de huesomeapensource.com. Es probable que veratio y otras palabras, imágenes con derechos de autor y contenido leame con no, no. derechos de autor. Que A, Alexa, hacer. cancela, Alexa, cancela. Alexa, ¿qué es felatio? Según la RAE, federativo se define como uno. <risa> Alexa, uno, cancela, cancela, Alexa, Alexa, cancela, cállate los ojos. Dos. Alexa, cállate. Mucha información nueva que aprendimos. Aquí es un programa donde aprendemos muchísimo, eh. No sé qué es FELAT, pero me imagino que es una forma de de algo así. Me imagino que es algo así. ¿Qué es la federación? No, no, Sergio, eso sí. Ah, ya entendí. Ah, ok, ok. Es que yo, yo, yo soy todavía inocente. Bien, esos dos casos los vi este, este día, que me parecieron bastante curiosos, interesantes, extraños. Y déjenme ver si tengo algo más por acá. Eh, sí, tengo videos de... Un video que también está rondando en redes sociales y que dicen que es, eh, que es el hijo de Julio César Chávez. Para la gente que no es de México y que no sabe quién es Julio César Chávez, bueno, Julio César Chávez es el mejor boxeador de la historia de México. Él es el mero chingón. Ese señor sí fue un verdadero boxeador, un verdadero campeón, el mejor de los mejores de México y pues él tuvo hijos y los cuales pues también metió en el boxeo pero eh, sus hijos no la verdad no no sacaron nada de él, no no, no, no sirven para nada en el boxeo y su, su hijo Julio César Chávez Jr. pues le gustó más la onda de, de, la, de María y Juana, dos amigas que conoció seguramente desde pequeño conoció a María y a Juana y con ellas, y con ellas, ha, ha llevado mucho tiempo conviviendo, también con, con este, con un psicotrópico, un, un vato que es muy, muy aleverstado, a, a un, un vato que anda siempre movido allá en Culiacán, el, ¿cómo les dije?, el microscopio, ¿cómo les dije?, el, se me va rápido la onda, el menfetamino, dije, menfetamino es otro de sus amigos, les gusta mucho allá en, en, en Culiacán, en Sinaloa, pues es como que hay muchos amigos así que, que les gusta tirar rollo y que, que plebitas y que, y que vamos a meternos cocaína por la por la inyección, cosas así. Cosas así, yo no sé mucho de ese tema, pero bueno, este muchacho, hijo de Julio César Chávez, del mejor campeón de México, pues le gustó más andar eh, metido en esos asuntos. Y al parecer se quedó, se quedó en, en el viaje. Yo creo que se quedó en el viaje, el fentanilo, el o qué? Okay, el fentanilo, el muchón. Pues, eh, le gusta el polo blanco que es harina. Eh, Mary Jane, tenía una novia que se llama Mary Jane. Pues le gustó mucho ese, ese ambiente que se vive mucho en Culiacán. Y entonces, pues Julio César Chávez Jr. Eh, salen videos haciendo cosas extrañas, cosas que son incomprendibles a las mentes que son que son más sanas, o son diferentes, por decirlo así, ¿no? Pues son, son diferentes. Entonces salió un video donde dicen, o aseguran que es Julio César Chávez Jr. Pero antes de que veamos a Julio César Chávez, el video que se supone está rondando el internet, vamos a ver uno de los tantos videos que se ha grabado Julio César quise encontrar otros pero extrañamente no sé si los bajaron, no sé qué pasó, yo he visto varios videos de Julio César que son son un viaje completamente cuando los ves, no los encontré pero voy a mostrarles uno y después el que aseguran que es el hijo del menor men men campeón vamos a ver dónde está aquí. aquí está este no, este no este. vamos a ver este video vamos a ver si dice cosas pacheconas o vamos a ver qué dice Julio César Chávez Jr este video ya es conocido el otro se los voy a mostrar en un momento, si quieren ver el otro ahorita se los enseño vamos a ponerle aquí play dijera todos los pobres que no tienen para comer tienen derecho a a los billetes falsos ya querían ser billetes falsos y ya tienen para comer tendrían una de malo más que tuviera una cantidad para que haya menos hambre a menos de cuánto lo hacen las máquinas los billetes según yo he visto está cabrón está cabrón porque se siente bien feo que el hijo de un campeón, de un señorón en el boxeo, pues se haya quedado en el viaje. ¿Escucharon lo que dijo? Dijo que si él fuera López Obrador, o sea, el presidente de México, a los pobres les daría la oportunidad de tener billetes falsos. Y, y que al fin y al cabo, que no tiene nada de malo porque los billetes... Los hacen las máquinas. Vamos a escucharlo otra vez. Vamos a escucharlo otra vez. Pongan atención. Vamos a ver si le subo un poquito. Vamos a subirlo a 100. Vamos a escuchar. Si un paralelo jugador dijera, todos los pobres que no tienen para comer, tienen derecho a, a los billetes falsos. Ya que tener billetes falsos y tienen para comer. También una hermana, ¿no? una cantidad, para que Híjole, si está bien cabrón, ¿no? En un principio, los videos de Julio César Chávez Jr. daban mucha risa, daban muchas ganas de burlarse, yo ahorita no me burlo del todo, porque como ya he visto tantos videos de, de él, o varios, por no, no ser extremista, Varios videos, ya poco a poco ya no te da gracia, te da, te da mucha tristeza, te da una cosa, una sensación de en la madre, así te puedes poner si andas con María, con Juana. Es que vi una sombra pasar. Y me espanté ok gente yo les recomiendo que no se junten con maría con juana con este menfetaino con psicotrópico con con el cocas con no se junten con esa gente porque yo digo que se quedan en el viaje hay mucha gente que le gusta. De hecho, aquí en el chat yo sé que a muchos les gusta que lo consumen, que lo hacen. Y ya saben, yo siempre, siempre he mencionado que a mí ese tema de, de consumir ese tipo de sustancias no, no me gusta. Pero eh, dicen que, que no pasa nada, que es natural o que pues que te, o sea, lo que es natural, que, que es natural, que te pone así naturalmente, que no te pasa nada, que no te causa adicción, que, que es para estar más controlado, que es para estar más feliz, que para enfermedad, chingo de cosas, chingo de cosas, y, <coughs> y bueno, yo, yo, yo he visto algunos algunas personas que yo siento que se han quedado en el viaje, que de tanto que consumen esas cosas, sí les sucede algo en el cerebro o algo que, que los hace quedar como zombies o como quedarse en el viaje. Pero siempre me dicen que no es cierto, que, que nadie se queda en el viaje. Gente, yo soy pulcro en este tema. Dígame en el chat. La gente, si consume estas cosas, sí se puede quedar en el viaje. O sea, le puede haber sucedido a Julio César Chávez Jr. que se metía de todo. ¿Se pudo haber quedado en el viaje? Díganme ustedes que son más conocedores de eso. ¿Sí se puede quedar uno en el viaje? Eh, dice MMG que no. Dice MMG no. Kenia dice que sí. Rian dice que sí. Eh, Saludos desde Iztapalapa, dice Oscar. Eh, con, la, con la heroína, sí. El tío Roy dice sí se puede quedar. Yo también lo he visto, dice Agustín. Nadie se queda en el viaje, dice eh, Néstor. Ok, ok, ok, ok. Dice Néstor, eh, nadie se quedaba en el, nadie se queda en el viaje. Yo me drogaba todos los días y miren. Ok, el mejor comentario que tuvimos acerca... De este caso, el mejor el mejor comentario. Eh, Duelo panic, dice, es completamente falso. Llevo 22 años fumando. Es, es lo que les digo. O, o solo es algunas personas. Es algunas personas que, que no son aptas para consumir esas sustancias y que sí se quedan en el viaje y que, y que otras aguanten todas las sustancias y que no les pase nada. Puede ser, ¿no? A lo mejor cada organismo es diferente. Y es por eso que algunos dicen que sí, algunos dicen que no. A mí me ha dado mucho miedo, así que yo mejor de eso no me acerco. La mayoría de las sustancias muy fuertes llegan al cerebro, dice Kenia. Eh, pues miren, sería interesante, pues yo creo que ustedes conocen a mucha gente, ¿no? Que lo haga yo, no muchos porque no tengo muchos amigos en realidad, eh, pero que explique o que te cuente qué se siente con una cosa, qué se siente con otra cosa, qué se siente con, con otra cosa, no sé, son... Son este situaciones, sentimientos o que sienten cosas diferentes, ¿no? Con cada una de, de las cosas que prueban. Oxlack, ah, ah, hágase un tecito. Tanta droga te fría el cerebro, dice José Muñoz. En Estados Unidos, en Estados Unidos, ¿qué dice? Está llena de homeless y muchos consumiendo y ahora está en la calle mal de la cabeza. Ah, ya, ya, ya. Me acordé de un video que vi con Andrea. De que había una ciudad, le llaman la ciudad de los zombies. Bueno, el video en YouTube se llamaba así como la ciudad de los zombies. Y mostraba a muchas personas que parecían zombies. De hecho, lo podemos buscar y lo vemos ahorita. Pero no recuerdo qué tipo de sustancia era la que consumían. No era nada, ni una de las que hemos mencionado ahorita, era otra sustancia. Pero había, sí, personas en la calle como zombies, total. En Filadelfia, ándale, Fabiola Ocaña, exactamente sí. En Filadelfia, aquí en LA, había un lugar que, que se llama, yo creo que sí, Kenia también sé. No, Cocodril. Cocodril fue como un, un tiempo del tal Cocodril, ¿no? Que se ponían bien violentos y agresivos y cosas así. Ándale, sí, la OPRIBIN, mira. La OPRI dice, es el fentanil, exacto, el fentanil. Alexa, ¿qué es el fentanil? El fentanilo es un agonista narcótico sintético o utilizado en medicina por sus acciones de analgesia y anestesia. Tiene una potencia superior a la morfina, por lo que se emplea a dosis más bajas que esta, siendo el efecto final a dosis equivalente a similar al de la morfina. ¡A su madre! dice que es más fuerte que la morfina, la morfina es súper fuerte, pues eso le ponen a los soldados, o le ponían a los soldados desde la segunda guerra mundial, para, para que no sintieran el dolor, si les quitaban una pierna, si explotaban con una bomba y seguían vivos, si les arrancaban los brazos, y para que no sintieran dolor, pues imagínense el dolor tan grotesco que debe de ser que, se te arranquen los pies o las manos de una explosión y les, les inyectaban la morfina, ya no para sanarlos, quizá ya nada más para no, que no murieran con tanto dolor y dice que el fentanil es mucho más fuerte que eso ¡Ah! la madre dice, dice que es una sustancia que lo usan como analgésico, como para para que no sientas dolor, para que no sientas nada ¡uy! ¿eh? ese fentanil entonces debe de estar como como nada más manipulado por, por las, las farmacéuticas ¿no? y debe ser de uso exclusivo para ese tipo de, de situaciones y ¿de dónde sacarán el fentanil? Yo no, ¿y quién? ¿quién dijo? Ah, ¡se siente bien chingón con el fentanil! ¡se siente bien chingón! ¿quién fue el primer güey que, que se metió un fentanil? y dijo ¡no es la pura chingonería! ¿quién sería? Y después para que les enseñara a otros, miras chingate, este está más chingón. O sea, ¿quién sería? No me lo imagino. o A lo mejor un, un médico, un doctor, se. Me voy a meter tanto fentanil a ver qué chingar. Y digo, ¡oh, está bien chico! Así, ya. No lo sé. No me imagino ese primer momento en que alguien se dijo, me voy a poner bien chingón con fentanil. Vamos a ver si está la, el video este que les dije. Si sí te sale, dice JP, los alemanes, dice el ministro, los del PRI, los del PAN, un químico. Ay, cabrón, ya tiene la, la basura. Tiré la basura. Pues hoy hemos aprendido, tenia, eh, esputo, fentanil, ¿Filatelia? ¿Cómo era lo que habían dicho? Bueno, aprendimos muchas, muchas palabras, ¿eh? Y apenas llevamos una hora de transmisión. A ver, vamos a buscar aquí, denme un segundo, voy a buscar lo de la ciudad de los zombies, para que ustedes lo vean. Y bien que se aprenden los nombres y todo, a mí me sorprenden ustedes. Ciudad de los zombies, Filadelfia. Uh -huh. eh, ahora soy de Filadelfia, ahora soy de Filadelfia, es de de Fial de Fentanillo, Fentanillo, no sé si bien, la más peligrosa 2023. Hay varios videos, ¿eh? eh hay varios videos. A ver, vamos a, vamos a poner este. Vamos a compartirlo en pantalla con todos ustedes. Detener pantalla, presentar video, compartir pantalla, compartir pantalla. Ciudad de los zombies, vamos a ver. Espero que YouTube no me vaya a censurar por todo esto de que estamos hablando. En Estados Unidos hay ciudades grandes, ciudades pequeñas, ciudades exitosas. Pero hay una ciudad peculiar, la famosa ciudad de los zombies. En sus calles se les puede ver a personas totalmente fuera de este mundo, caminando con apariencia como que si fueran zombies. Prácticamente su cabeza toca el suelo. No importa si es de día, si es de noche. Estas personas solo piensan en una sola cosa. ¿A qué horas va a ser su próxima dosis? Acompáñame el día de hoy a conocer la ciudad de los zombies. Kensington, Filadelfia. Oigan, pero aquí dice que su dosis de fentanil, yo creo que si esta sustancia es así de fuerte, primero no es fácil encontrarla y segundo debe de ser muy cara. Y lo que estamos viendo aquí eh, son personas que parecen ya en estado de calle. ¿Cómo es posible que puedan comprar fentanil? Y no sé si fentanil sería una palabra prohibida en YouTube. Yo la dije un chingo de veces. A ver si no me bloquean este video, no lo puedo creer. A lo largo de los años Estados Unidos ha sufrido muchas epidemias de drogas en el país, por ejemplo de 1984 a 1990 Estados Unidos sufrió una de las epidemias más grandes de crack, como ustedes saben el crack es una de las drogas más adictivas que existen sobre la faz de la tierra, aparte de eso sumado que es una droga súper barata que cualquier persona tiene acceso a ella, es muy complicado controlarla y dado a ello muchas personas perdieron la vida, perdieron sus hogares y perdieron sus familias en ese lapso de tiempo. Yo vengo de una familia de 11 y tengo siete hermanos que estuvieron presos. Uno fue 19 años cuando fue preso, fue preso por droga. Los traficantes de drogas deambulan por el okay, barrio sí, sí. siempre dispuestos. a ver ya a la... dar el nombre. Es un lugar súper peligroso aquí en Estados Unidos que no les recomiendo a ustedes visitar para nada. Pero como mucha gente me criticó y me dijo, Jorge, solamente muestras lo bueno de Estados Unidos y el sueño americano como tal. En Estados Unidos hay drogadicción, en Estados Unidos hay, hay lugares peligrosos. Claro que sí los hay. Es que la diferencia está en cada persona, está en, entre ustedes mismos. Si ustedes quieren hacer algo diferente o ustedes quieren ser parte de la multitud de, de personas que consumen cosas como esas ilegales, ¿verdad? Entonces, no importa el, el, el lugar donde te encuentres. Si tú quieres ser una buena persona, lo vas a hacer hoy y lo vas a hacer siempre. Yo sé que no es lo que siempre les traigo. La otra cara, la parte fea de Estados Unidos, que no se ve muy seguido, el día van a estar conociendo Kensington, Filadelfia. Oigan, qué raro, ¿no? Que esa ciudad se llame... Yo no sabía decir, que se llame Quesito, Filadelfia. No sabía que esa ciudad se llamaba quesito, Filadelfia, órale, a mí no me gusta mucho el queso, se sí conocía la marca Filadelfia, pero no sabía que se llamaba así la ciudad, quesito, Filadelfia, vamos a ver, sí, hombre, ya gordito, vamos a ver dónde, dónde hay zombies, queremos ver zombies, no tu cara gorda, no es cierto, no le vayan a decir, oh, es lo que te dijo gordo en su transmisión, Dijo que quería ver los zombies, güey, no tu cara gorda. las más grandes, blancos, morenos, hispanos. Lo que sucede en esta ciudad es que muchas personas son adictas al fentanilo. El fentanilo es una droga recientemente ingresada a Estados Unidos que es sumamente mortífera y sumamente adictiva. No es recomendable para personas andar a pie en esta zona, ya que puedes ser víctima de un asalto o puedes ser víctima de una riña o incluso puedes llegar hasta perder la vida si caminas en este lugar y andas descuidado. Mucha gente a lo largo del tiempo que tengo de estar haciendo videos para YouTube me ha criticado mucho y me dice de que yo solo muestro las partes bonitas de Estados Unidos y no comparto la historia fea. El lado oscuro de este país Más sin embargo, el día de hoy te traigo la otra cara de Estados Unidos La cara que no mucha gente quiere que se muestre Y esa cara es nada más y nada menos que la cara de la drogadicción Y la cara de las personas sin techo en Estados Unidos Ya vi ese video y muestra muy pocos zombies Sí, queremos ver zombies, Ni zombies Ah, ya, justo cuando iban a pasar los zombies, sale su carota. Uy, qué feo, esto se ve como una ciudad zombie. Oye, usted, uno no no pensaría en Estados Unidos con estas imágenes, ¿no? O sea, vivir ahí sería feo, porque se ve que tienen completamente ocupadas las calles estas personas. Imagin o sea, esto es de día, imagínense de noche. No me imagino vivir en esa área con toda esa gente ahí. Está feo ese lugar, Quesito Filadelfia, que se llama el lugar Quesito Filadelfia. Dice Pablo la niña Polilla: el ADN de Néstor tiene la cura para esas adicciones. Néstor, por favor, comunícate con nosotros. Estamos hablando de un tema que sé que tú conoces mucho mejor que todos nosotros. Y nos gustaría que nos platicaras sobre, sobre esta, este poder que tienes para curar lo de la, los, los zombies con el fentanil. Eh, dice, no, ni de día ni de noche paso por ahí, dice Roque. Es mal de las grandes ciudades, dice Saracay Aquí se roban los focos, dice Juguito. Eh, hola, pues de Infonavit, horrible. Eh, eh, no que si no quesito, pues pasan haciendo el zombie ya. Eh, Van a darle nuestro invito, ok. Resident Evil, vamos a ver si hay otro video donde se vea mejor los zombies, porque aquí. Eh, nuestro amigo quiso lucir más su cara. que De hecho, el segundo video es de él también. Call me, call me Jorge, se llama el video. Call me Jorge. Kimmy Clan. Kimmy Clan. Vamos a ver si está bueno el de Kimmy Clan. Pero queremos ver zombies. El epidemia de fentanilo en Estados Unidos. A ver, vamos a ver este. Es de un noticiero. Vamos a ver el noticiero. Hace mucho tiempo que los Estados Unidos dejaron de ser esa nación del sueño americano. La economía deprimida por una deuda aplastante, la más grande del mundo, ha generado la mayor desigualdad social de toda su historia. El golpe emocional en personas productivas con estudios que de repente se ven imposibilitados a comprarse una casa o un coche, incluso ni siquiera poder rentar una vivienda ha calado hondo y los ha llevado a engrosar las filas de los llamados zombies, las víctimas del fentanilo. Sin embargo, esto no es nada nuevo. Desde hace décadas, varios sectores, colonias, barrios de las ciudades más importantes de la Unión Americana se han convertido en un lugar de residencia de cientos de miles de personas adictas a diferentes sustancias. Desde el pasado, obviamente se culpa a los países que exportan sus drogas, a esas naciones que funcionan como trampolín para la gran alberca de drogadictos que existe en Estados Unidos. Sin embargo, es desde hace media década que el problema de la drogadicción en las calles de las principales ciudades de este país, como en el caso de Filadelfia, se debe... Por un lado, a las metanfetaminas, que dicho de una forma coloquial, ponen para arriba. Y por el otro lado, el fentanilo, que es un derivado opiáceo más potente que la morfina y la heroína y que por razones obvias da para abajo. En ambos casos, la situación se ha deteriorado a un ritmo extremadamente acelerado. Las imágenes que usted está viendo son de las calles de Filadelfia. Se ven a decenas y decenas de personas que ahí viven a la intemperie, entre la basura, entre la delincuencia como modus vivendi, y ahí mismo se drogan, comparten jeringas, rebajan la droga, ahí mismo hacen sus necesidades, comen y conviven. Se trata de un escenario de zombies, como se les ha llamado en esta ya declarada epidemia por el gobierno estadounidense. Las personas que habitan en estas calles han caído a lo más bajo y no es raro ver escenas de hombres, mujeres, menores, mayores, trastabillando, inconscientes sobre bolsas de basura, muebles viejos en la calle e incluso incapaces de mantener el equilibrio con movimientos involuntarios que parecen sacados de una película sobre el sobre el tema de los zombies, comparación descriptiva que le calza perfecto a este proceso de deshumanización y suicidio. Y no solamente es Filadelfia, sino que el problema lo tienen otros grandes centros de población donde hay grandes sectores a los que ya no entra ni la policía. Lugares de perdición, de pobreza, donde no existe la higiene y parece ser que ya tampoco existe la dignidad humana ni sus derechos. Fieles a su ceguera, las autoridades norteamericanas siguen culpando a los demás países, incluyendo a México, China, Colombia, entre otros, como los causantes de esta ahora bueno, oficialmente llamada... Ahí está esto de los zombies y Kenia, dice Ox, fui a un rape la semana pasada, ahí tomé una clase para ayudar cuando alguien está detenido. Ox, fui a un rape la semana pasada, ahí tomé una clase para ayudar cuando alguien está teniendo sobredosis de fentanil. Te mando por WhatsApp el inhalador para ayudar a personas sin sobredosis. Oh, no sabía que O sea que tomaste clases para ayudar a esas personas que pudieran tener una sobredosis de fentanil. Y aquí alguien más comentó que, que el fentanil era barato. Oye, pero... Eh, y por ver esas imágenes... Ustedes que viven en Estados Unidos, toda la gente que, que me está viendo y que vive en Estados Unidos, sabrán mejor cómo es la situación, sabrá de qué dimensiones es que la población consuma. Sabemos que, que diversas drogas consumen en Estados Unidos, o sea, son consumidores voraces de, de estas cosas, pero el ya consumir esto es completamente... No, pues es que todo es destructivo, todo es destructivo. Pero no sé qué tan grande y grave sea esto y qué tan fácil se pueda conseguir el fentanil, comprarlo, porque se permite. O sea, sí, es un tema bastante importante, importante. No sé qué Estados Unidos esté haciendo contra esto, no sé por qué la gente se motiva a hacer esto, no sé, es, me parece un tema bastante delicado, bastante fuerte. Aquí en Latinoamérica, eh, pues lo vemos mucho en personas de bajos ingresos, con problemas, eh, personas que por la comunidad de donde vive, consume este tipo de cosas. Pero en Estados Unidos, que nosotros pensamos que, que tienen una vida mucho mejor en cuanto a la economía, en cuanto a servicios, en cuanto a todo, terminar en esas situaciones es terrible, ¿no? Es que sí, tanto sea como alguien que vive con mucho dinero, como alguien que vive con nada de dinero, no importa, ¿no? Las, las drogas no, no discriminan, son para cualquier tipo de personas, no discriminan en nada. Eh, y el que lo hagas en exceso, pues claramente va a afectar. Y estas imágenes, si dan miedo de que vivas ahí, qué, qué impresionante esto. No sabía, ahora ya lo sé sobre esto del fentanil. No, aquí se puede, no, no iba a ser una pregunta, pero ¿qué tal si me clausaron por completo por preguntar eso? Pero lo diré de otra forma este, eh, aquí se puede conseguir el fentanil, <risa> aquí se puede con, con, conseguir, gente en el chat, ustedes saben de primera mano si alguien les puede vender, si venden, si es fácil conseguirlo o si solamente es algo de Estados Unidos. A ver, vamos a esperar los comentarios. Busco dealer, dice Rian Córdoba, eh, no, dice Juguito que no, gracias Kenia, gracias por ese super chat, que me ayuda muchísimo, eh, con suerte pegamento de zapatos, aquí no se vende eh, fentanil, lo dice, los médicos usan fentanil para anestesiar a los pacientes, lo voy a preguntar a los que venden, me, Mary Jane por mi casa, saludos, Sandra, buenas noches, ¿cómo estás Franklin? Pues no sé, la verdad, aquí parece que no, eh. Ed es mi droga, mi ilusión, Ed, así va la canción, un guatemalteco es la principal vendedora, de. una guatemalteca es la principal vendedora de eso, ¿cuántos millones de americanos son adictos y solo dos millones reciben ayuda? 41 millones, ¿Es muy fácil conseguir, no uso drogas, pero sé cómo es la cosa, le preguntamos a los doctores, dice Kenia, ellos la venden, ah, ¿en serio? Manche, no, o sea, está, está peligroso el mundo, ¿no? está peligroso el mundo pues en fetal se compra baratísimo en China, dice Jordi ¿sí? ¿crees? o sea, yo creo que eso no puede ser vendido así tan fácil, yo creo, yo creo le voy a preguntar a Doña Pelos de la esquina a ver si vende hay una sustancia que sí se pasan de cucharadas ni, ni al qué, ni, ni Narcan les ayuda Los Ángeles está peor Geniaos, acá en mi ciudad tengo entendido que sí venden y lo vuelven con la heroína y lo consumen con la Mary Jane. No, maneta. neta. <risa> acá en mi ciudad tengo entendido que sí venden y lo revuelven con la heroína y otros la consumen con la Mary Jane. Ya de una vez, ya de una vez voy a dar por, por hecho que este video va a estar... Desmonetizado, hay una mosca que me está molestando. Bueno, dice: ¿Sí qué tal te lo venden con medicina y luego te haces adicto? ¿Sí, qué tal si te lo venden? Pues la Mary no se mezcla con fentanilo, es un mito. Oh, okay. aquí hay conocedores, ¿eh? Hay conocedores de esto. Unos porros bañados ahí nomás, dice Pau, la niña Polilla, oh. Son bañados los porros. Aquí hay un enf enfrentamiento entre conocedores de la Mary Jane. Eh, maro azul, blanco de bandera. Eh, de China importan algunos compuestos a México y luego mandan al gabacho. En Tepito consigues lo que sea. Bueno, eso sí, eso sí. Los líderes van a las calles y lo ofrecen en las calles. Lo revuelven con, con la coca y la piedra ya dije muchos nombres de drogas y muchas cosas que no debía mencionar mejor pasemos a historias más desagradables que esta esto ya este, fue demasiado información que cura dice yo, opino que ¿Qué dice la mota solo se puede consumir con coca se le suele llamar un primo eso no entendí, juguito, pero bueno, los que saben de eso entenderán <ríe> y Gerardo Guzmán dice no se droguen jóvenes, no se droguen, ah no se vienen los returbios pues el señor de la esquina vende tacos espaciales adobo con fentanil <ríe> pues bueno yo no sé, por ejemplo eso del cocodril, no sé qué sustancia era pero así como apareció en redes sociales, desapareció también ya no he escuchado del cocodril, pero fue como que una, una sustancia muy mencionada. Muy bien, vamos a... Eh, se viene el iceberg. Yo acepto, soy adicto a las mujeres maduras. Ah, cabrón. ¿Qué es adicto a las mujeres maduras? Ya, ya me censuró YouTube. Es lo que estoy pensando, o sea... Ya, seguramente ya, ya este video ya no está monetizado, ya ni modo. Pues ahora, ayúdenme con, con los superchats porque este video... Ya quedó desmonetizado, desde que le salían cosas por la cola a la rana. Yo creo que desde ahí empezó YouTube a decir, no, mijo, este video no va a acabar en nada bueno. Vamos a ver qué otra historia tenemos por acá. Vamos a detener pantalla, quitar la pantalla, detener pantalla, vamos a compartir. Son eh, las 12 con 11 de la noche y tenemos, vamos a ver si tenemos... Ah, es que todo esto empezó por Julio César Chávez, ¿recuerdan? Entonces les iba a enseñar el video que supuestamente era Julio César Chávez Jr., el que hoy estaban compartiendo en redes sociales, así que vamos a ver ese video, que es este. Vamos a verlo. Ok, este tiene, tiene música, vamos a quitárselo y vamos a reproducirlo. este muchacho que está en un área médica, al parecer pues ha consumido sustancias extrañas, eh, lo están etiquetando como que es Julio César Chávez Jr., pero la verdad no, yo lo veo más chaparro, eh, lo veo más flaco, lo veo más joven, me parece que no, que no es Julio César Chávez Jr., pero de que, de que se malpasa como Julio César, sí, si sí, vemos que se mal pasa. Este video ha estado siendo etiquetado durante todo este día diciendo que es Julio César Chávez Jr. Vamos a verlo nuevamente. Ahí están las imágenes. No puedo hacer acercamiento. No. Vamos a reproducirlo. El otro era Rubio Decimaru. No, se pintó el cabello en una de sus locuras. Julio César Chávez Jr. se pintó el cabello así, incluso en un video se puso zapatillas, no, no, no, ese muchacho se quedó, se quedó en el viaje, y sí ya da, da un poquito de lástima, porque ya no está normal, me parece que ya cuando no se mete nada, sigue estando igual, por eso les digo que se quedó en el viaje, y es como una, pues claro, es una vida perdida, una vida completamente perdida, Por eso empezamos la plática de todo esto de las cosas recreativas que ustedes saben hacer que ustedes conocen por el caso de Julio César Chávez y el video que muestran que no es Julio César no es Julio César pero el chico estaba en el en el viaje completo dice así me puse cuando me dejó la piba dice Matías B.J. Eh, yo yo miré en un hospital a un chico bien joven, delirando por las drogas, dice Isabel, ay, qué feo, eh, dice, sin duda uno de los mejores directos de Oxlack: todos son buenos, todos son buenos, Rian, Córdoba, todos están bien chidos, den likes amigos, dice Jenny Love, den likes, por favor, Oxlack, qué puedes si nosotros que ponemos, no tienes interacciones en Facebook, ajá, ah, taquito de piña, pues ahí está, taquito, mira, ya te puse en la pantalla, ¿ya viste el video del queso maldito de Dross? no, hay un video del queso maldito, ¿qué tal si, mañana, si lo veo mañana o al rato y mañana lo platicamos si está, si es interesante como para charlar sobre él, déjeme verlo y lo lo platicamos mañana ¿sale? que sea uno de los temas ¿o quieren que lo veamos ahorita? si lo vemos ahorita dejo pendiente el tema que traía, ustedes quieren dejar, no, ma mañana mañana vemos lo de Dross mañana dice Oxlack, ¿te acuerdas del comercial Dino a las drogas de los noventas? claro que sí, sé que eres chiquito y no puedes crecer, ¿cómo va la canción? algo así pero no haces en vivos los fines de semana Osnar, este, ya voy a hacer si ustedes me apoyan con superchats, yo haré en vivos hasta fines de semana también Vamos a ver cuál es el siguiente tema que nos ha reunido esta noche. Esto ya lo vimos. Ah, vamos con comerciales, sí, sí, sí, comerciales porque si no esto no va a ir a ningún lado. Si te gustan mis videos y quieres apoyarme, puedes hacerlo uniéndote a mi comunidad de Patreon.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 Todos los que me apoyan en estas transmisiones, gracias por el apoyo. Eh, sé que les gustan, sé que nos entretenemos, que la pasamos bien. Y bueno, vamos a otro caso. Ya vamos por la última parte de esta transmisión. Y vamos primero a ver el TikTok, un TikTok que nos cuenta rapidito qué fue lo que ocurrió y después entramos en tema. Ok, vamos a ver eso. Es lo que les iba a presentar el día de ayer pero ayer estuvimos con eh, Cristian y su novia de trapo, ¿recuerdan? Si no vieron la transmisión de ayer, véanla, está muy buena. Vamos a ver ahora lo que les tengo preparado. ¿Qué pasó con el hombre que fue a que le tronaran el cuello y terminó con un daño cerebral? Su nombre es Jerónimo, quien asistió a unos baños de vapor ubicados en el estado de Puebla para que le tronaran el cuello. Después de que se le realizó esta práctica, Jerónimo perdió el conocimiento, por lo que fue trasladado a un hospital en el que solamente le recetaron un analgésico y lo dieron de alta. Días después, Jerónimo quedó paralítico, fue llevado nuevamente al hospital y los médicos le diagnosticaron un daño cerebral como consecuencia de haber ido a que le tronaran el cuello. Sus familiares levantaron una denuncia contra el responsable, pero hasta el momento se desconoce su paradero y la salud de Jerónimo no mejora. Exactamente es como mencionan aquí en el chat, fue un masaje sin final, feliz. Aquí no estamos para para juzgar a nadie, pero bueno, ya que se hizo público, se hizo viral este asunto, vamos a profundizar más en el tema, este hombre fue a unos baños, así se llama este, esa tradición, no vayan a los baños públicos, por favor, este hombre fue a unos baños públicos por un masaje y le tronaron el cuello y quedó sin poder moverse. Yo creo que yo soy muy ignorante, o sea, lo soy, porque la verdad nunca he ido a uno de estos baños públicos eh, y me parece que esos baños públicos son solo para hombres, creo. Ustedes díganme si, si son para mujeres y para hombres, o si son solo para hombres, si todavía existen baños públicos en sus ciudades. Estos baños públicos donde hay... No sé si hay alberca, pero hay como lugarcitos donde te echan vapor ¿no? y te hacen masajes, eso es lo que yo creo y, y pienso y sé que hay dentro de esos baños, regaderas para que te bañes, es por ser baños públicos, regaderas para que te bañes por si no hay agua en tu casa, pero no sé, yo, yo tengo la idea de que solamente van hombres a esos lugares, o no, o no me imagino una familia ir a baños públicos a bañarte donde hay hombres y no no creo, no o sea no. No no lo concibo, no lo sé. Pero bueno, baños baños de esos para que te bañes. Les dan su masaje y le truenan el cuello, o sea, como que es algo normal el que le truenen el cuello, pero a este hombre le tronaron de más el cuello. Dice SH, Oxlack, oh, yo tengo la mala costumbre de tona, tronarme el cuello solo y no se me quita la costumbre. Dicen que hasta un derrame cerebral puede dar. Pues Juan, mucha, mucha atención SH a, esta, a este caso, porque te puede ser muy útil para que no lo hagas. Uh, no sé, yo considero que tantito te tuerces mal, cosas así. Sí, te puede suceder algo malo. He, he visto algunas caídas, algunos videos donde hay gente que se tuerce el, el cuello de una forma horripilante, o sea, eso puede ser fractura, puede ser infinidad de cosas, te puedes quedar paralítico, eso es muy delicado. Eh, ¿Recuerdan esa, esa llave en, los, en las luchas libres que estaba prohibida, que era el martinete? Y el martinete te abrazaban al luchador de cabeza y después se dejaban caer con todo el peso sobre su cabeza, y se les doblaba el cuello, esa era una llave prohibida en la lucha libre, cualquiera que hiciera un martinete, eh, perdía la lucha, eh, o hasta era sancionado, yo sí recuerdo haber visto algunos que hicieron martinetes, y que lastimaron a otros luchadores, pero era una de esas llaves que no se puede hacer, es decir, hasta por muy rudo y malo que seas, un martinete está prohibido porque puedes dejar paralítico a la persona o, o se puede morir. Dices, Love Machine, Sex Machine mató a alguien, ¿no? Yo recuerdo el Law que se llamaba Love Machine y creo que le hizo el martinete a Blue Panther. Yo creo que recuerdo a, a, a Love Machine haciéndole martinete a Blue Panther. Sí creo que lo recuerdo así murió el perro aguayo, no sé si murió así, creo que le dieron un golpe en el pecho al perro le dieron un, un, un golpe en el pecho y creo que de ahí de ahí fue que ya no pudo seguir respirando bien y murió pero bueno, vamos a ver la historia de este hombre que va a estos baños, le truenan el cuello si ustedes, como nuestro amigo SH, se truena el cuello seguido tengan cuidado, vamos a ver lo que le pasó a este, a este muchacho Muy linda. Vamos a poner el video en YouTube. Ahorita se los... Uy, qué Deme un segundo, deme un segundo. A ver. A ver, estoy viendo. estoy viendo... A ver, ahí empieza, creo. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir acá. Ya estamos viéndolo. Ya. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? y le dije que se me podía tronar porque me traía la desbuenda. Me acuerdo que me puso un trapo y de ahí me jarró. Pero desde que me jarró, ahí ya perdí la noción. Mi medio cuerpo, vas ¿no se cuenta que se murió. El pasado 23 de noviembre del 2022, aproximadamente a las 8.30 de la mañana, Jerónimo, de 43 años, acudió a los baños de vapor Villafrontera en la ciudad de Puebla, México. Ahí, mientras recibió un masaje, fue traccionado del cuello, lo que le provocó que inmediatamente presentara debilidad y adormecimiento en la mitad izquierda de su cuerpo, lo que condicionó también inmediatamente dificultad para caminar, además de alteración en el habla, mareos, náusea y visión doble. Un hombre terminó con daño cerebral al recibir un mensaje en baños de vapor de Villa Frontera. Salió de ahí con daño cerebral perdió el conocimiento tras la sesión de masaje en los baños donde uno de los empleados le tronó el cuello el pasado 24 de noviembre. ¿Pero qué fue lo que le sucedió a Jerónimo? ¿Volverá algún día a caminar? ¿Hablará correctamente? ¿Podrá retomar su vida después de esta trágica desventura? Contesta mi abuelita, y como yo soy la que siempre estoy aquí con ella, me grita, Nancy, ven y contesta. Ya salgo y ya me empieza a decir el paramédico que si le podía mandar la ubicación de la casa que mi tío estaba mal, que estaba hasta el sur, que lo iban a pasar de ortopedia, que él nos hablaba, yo le marco a mis hermanas y les digo ¿Hermanas saben qué? Que tío está mal, que está hospitalizado Y se vienen mis hermanas ¿A dónde? Le digo, es que dicen que está hasta el sur Y ya mis hermanas bajaron a los baños Fueron a preguntar que, qué había pasado Los del baño dijeron que no que Ellos no sabían nada y que se lavaban las manos Yo soy Octavia Arroyo Médico especialista en medicina interna Y el día de hoy les contaré la historia de Jerónimo Un hombre de 43 años que tras recibir Una tronada de cuello quedó completamente inválido Esto es Documentales, capítulo 1 Bienvenidos. Hoy se debate entre la vida y la muerte. El gobierno municipal de Puebla ya clausuró el establecimiento. El... Eh, ¿Sabes qué? Llévate la urgencia hacia el Hospital del Norte, porque tu tío sí está grave. Nacional Villa Frontera donde Jerónimo, de 43 años, acudió a recibir un masaje, pero salió con un derrame cerebral. De parte, de la Fiscalía es quien tiene que investigar y llegar hasta sus últimas consecuencias. Cada semana, desde hace casi dos años, publicamos dos videos por semana, lo que implica 70 habitantes. Uno de ellos, Jerónimo Ramírez León, un hombre sano, sin enfermedades, de 43 años, que vive en un pequeño cuarto de 3 por 3 metros, junto a Alicia, su madre, de 70 años. ¿Han muertos y cuatro vives. ¿Ellos murieron ya grandes o durante...? Bueno, el mayor murió allá en... un en... Él se dedicaba a ser estilista y con esa profesión era que mantenía tanto a sus hijas como a su madre. ¿Y a qué se dedicaba? A, bueno, ya sabemos que se dedica a la parte de, de, del corte de cabello y del estilismo. ¿Siempre se ha dedicado sí. a esto? Es, bueno, anteriormente he trabajado en fábricas, okay. en, bueno, en otros en lugares. Parales. ¿Pero cómo comenzó todo? Aquella mañana del 23 de noviembre del 2022, aproximadamente a las 8 de la mañana, Jerónimo se dirigió a los baños Villa Frontera a recibir un masaje en el cuello y espalda, ya que desde hace días presentaba molestias en esa región. Yo me levanto a las 8 de de acá de su pobre casa, llego a los baños, tengo mi ticket, todavía ¿Eh? tienen el ticket. 8 y media de la mañana. Este ingreso, es normal. Me, ba ¿Eh? me bañé, me metí al vapor. Entonces, como he ido siempre a esos baños, entonces, ese bañero, bueno, pues, llevamos esa noción de que, pues, está ahí, está por algo, y le dije que se me podía tronar, porque me traía la espalda. ¿Usted habitualmente eh, iba a que, lo, que le dieran masajes que lo tronara? No, no, no no tan habitual, pero... Es por hacía de vez en cuando, a su llegada, a dichos baños... Jerónimo contactó a uno de los bañeros, a quien nunca había visto previamente. Buscó una plancha, se colocó boca abajo, se acomodó para recibir la tronada y ahí fue donde comenzó su calvario. Mira, me empezó a tronar normal de los pies, de, de, de los brazos, del cuerpo. Entonces al final, así como soy yo ahorita, pero acostado como era, este, me acuerdo que me puso un trapo. Y de ahí me jaló, pero desde que me jaló, ahí lo jala para arriba. Según él fue para arriba, pero luego luego se siente. Así yo creo que fue de este lado, porque fue el lado que me da. Como Jerónimo explica, el masajista le colocó un trapo en el cuello, lo rodeó y lo traccionó, tal como estas imágenes. Oh, yeah. Uy, Uy esas es tronadas están cabronas. ¿Qué Ok, ahí vamos entonces. Pablo, ahí vamos. Relájate, respira hondo. Suelta el aire. Te voy a jalar. ¿Y para qué les truenan el, el cuello? O sea, ¿por, ¿para qué se hace eso? La columna cervical cuenta con siete vértebras. Dentro de ella transcurre la médula espinal, la cual es una extensión del cerebro, formando parte del sistema nervioso. De esta médula emergen nervios que nos dan fuerza y sensibilidad a todo nuestro cuerpo. Un daño en la columna cervical podría dañar irreparablemente el sistema nervioso de la persona. Jerónimo refiere que tras esa tracción inmediatamente, Presentó debilidad de la mitad del cuerpo izquierdo. A esto se le conoce como hemiparesia. También presentó desviación de la comisura labial hacia el mismo lado. O sea, se le fue la boca chueca. Visión borrosa o diplopia, vértigo o mareo, además de inestabilidad para la marcha. Caminaba como si estuviera borracho. Desde ese momento yo siempre lo he dicho. A todos los que me preguntan, hice como los perritos. O sea, que intenté, intenté pararme. Y real, así como. Estaba mareado. Deja de mareado, así como borrachito. A esta incoordinación para caminar, para realizar movimientos voluntarios que alteran la velocidad y la precisión, se le conoce como ataxia. La ataxia consiste en la pérdida de control muscular que provoca movimientos torpes. Gracias, puede Carlos, causar dificultades para caminar y mantener Gracias el por ese superchat. y superchat. La coordinación de las manos, el habla, incluso para tragar. Es más, la ataxia puede provocar movimientos oculares incontrolables. De ahí me pasé a otra plancha con trabajos. ¿En ese momento comenzó también con la dificultad para ver? Todo. Todo estos mismos síntomas, luego, luego desde un inicio. Entonces cuando me paso a la otra plancha, le hablo a, a, a otro, no, no bañero, no. es como encargado de baños. Y le pido un refresco, el cual me destapa. Y yo quiero tomar, pero no, o sea, yo tampoco había estabilidad. ¿Le temblaban las manos? El, esta, esto ya de plano ya no. Ya no lo sentía. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Ay, me dijo... Has tomado algo? No te he pedido eh. nada más que un refresco. Esta declaración de Jerónimo, el autodenominarse como que caminaba borracho, nos podría indicar que la taxia que presentaba en ese momento venía a nivel del cerebelo. El cerebelo es la porción del encéfalo ubicada en la región posterior de la cabeza, entre el cerebro y el tronco encefálico. El cerebelo controla el equilibrio para caminar y estar parado, además de otras funciones motoras complejas. Sin embargo, aquí surge otra pregunta. ¿Por qué Jerónimo presentaría un daño en el cerebelo si la región aparentemente afectada fue en el cuello? Porque les cuento que cuando el cuello es afectado, la médula es la que se ve dañada, lo que se reflejaría como una incapacidad para mover todo el cuerpo del cuello para abajo, tal como le ha pasado, por ejemplo, a Vicente Fernández. Pero Jerónimo solamente presentaba inmovilidad de la mitad izquierda de su cuerpo. Ya después, de, el señor, cuando me llevó el fresco, yo que no pude tomarlo, le dije, haga al bañero, porque desde que me bañó, me, me, me dejó así. Ok, ¿cuánto tiempo pasó de que usted de que buscaron al bañero y de que usted comió? ¿Qué te parece? Cinco. Cinco minutos. Yo creo, porque también el bañero, me, me, según me trajo la espalda, Entiendo. y me dijo que, que, él, o sea, que él era muy bueno para eso. Como nos damos cuenta, además de todos los datos clínicos que hemos mencionado, Jerónimo presentaba singulto, es decir, hipo. Me, me acuerdo que me echaron agua fría, me intentaron dar otra vez, este, pero ya no. Ya no pudo. Ya no, me acostaba en un este, como sofá, Ajá. donde te puedes descansar. Okay. Ahí, ahí ya perdí la noción. El singulto, conocido como hipo, es un espasmo involuntario repetitivo que causa el cierre de la glotis, produciendo el sonido característico. El sitio donde se envían las señales para que produzcamos hipo se encuentra en el cerebro. El centro del reflejo está en el centro respiratorio vulvar, sistema reticular activante, lóbulos temporales y segmentos C3 a C5 de la columna cervical. La vía eferente, es decir, el nervio que manda la información, está formado por el nervio frénico y los nervios intercostales. Si bien el hipo puede tener varias causas como digestivas o metabólicas, una de ellas es el daño en el cerebro. Fue más mi vista. La vista empezó a deteriorarse sí, sí, más. Ya no, ya no. O sea, como lo trata, digo, te, te veo a ti, te veo a tu sombra. Uh -huh. Pero en ese momento ya no, ya, ve, ya a él lo veía yo cuatro veces. Okay. Y, y ya no estabilizaba mi, mi, mi vista. Ya okay. no reconocí. Ahí sí, ya sumado a estos datos clínicos, Jerónimo menciona que veía doble, incluso triple. Mi medio cuerpo, mm. vas a de cuenta que se murió. Okay. La mitad Empecé a sentir desde mi desde el más grande mm. un hormigueo okay. hasta mi cabeza. Okay. Y ya se me empezaba a pasar acá. Mm. Fue cuando lograron a la ambulancia. Okay. La ambulancia llegó. Me canalizaron luego, luego, okay. y cuando me empezaron a canalizar, como mi cuerpo estaba dormido, uh -huh. no sentí, la verdad no sentí, uh -huh. sino cuando ya me sacaron. Esta visión doble se llama diplopia y una causa frecuente es el nistagmus. El nystagmus es un movimiento incontrolable e involuntario de los ojos. El movimiento puede ser horizontal, vertical, rotatorio, oblicuo o una combinación de estos. El nistagmus está asociado a un mal funcionamiento en las áreas cerebrales que se encargan de controlar el movimiento. Era evidente que Jerónimo tuvo un daño cerebral tras la tracción del cuello a la que fue sometido. Y en este punto he de confesarles que yo cuando visité a Jerónimo pensaba encontrarlo con cuadraplegia, es decir, con parálisis por debajo del cuello, incluidos los brazos y las piernas. Pero no, más bien todo parecía como si le hubiera dado un EBC, un evento cerebrovascular, es decir, una embolia. Ah, o sea, porque como no se llevó el teléfono aquí, lo dejó, uh -huh. contesta mi abuelita y como yo soy la que siempre estoy aquí con ella, me grita... Nancy, ven y contesta, ya salgo y ya me empieza a decir el paramédico que si le podía mandar la ubicación de la casa que mi tío estaba mal, que estaba hasta el sur, que lo iban a pasar a de ortopedia que él nos hablaba que en lo que le daban, todavía nos dijo, en lo que nos dan el, la orden dicen, para que lo podamos trasladar y para eso sí fue todavía un trayecto de más de una hora y media porque no creo que fue luego luego o sea, todavía nosotros le estuvimos marcando al paramédico del número porque no, no sabíamos nada yo le marco a mis hermanas y les digo, hermanas, ¿saben qué? que tío está mal, que está hospitalizado? Y se vienen mis hermanas. ¿A dónde? Le digo, es que dicen que está hasta el sur. Un evento cerebrovascular isquémico ocurre cuando se interrumpe o se reduce el suministro de sangre a una parte del cerebro, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. Las neuronas comienzan a morir en minutos. En ese momento, nadie en los baños Villa Frontera dimensionaba lo que le estaba ocurriendo a Jerónimo. Sin embargo, sabían que no era normal ...que no pudiera mover la mitad de su cuerpo... ...por lo que llamaron a una ambulancia... ...y los paramédicos se comunicaron con sus familiares. Le marcamos a una tía que vivía al sur y dice... ...no, es que dicen que ya no está, que no sé qué... ...y ya mis hermanas bajaron a los baños... ...fueron a preguntar que, qué había pasado... ...los del baño dijeron que no, que ellos no sabían nada... ...y que se lavaban las manos... ...y entonces ya después yo tratando de comunicarme... ...con otra vez con el paramédico... Me contesta y me dice, ¿sabes qué? Dice, ya vamos para ortopedia. Le marco a mis hermanas, le digo, ¿saben qué? Váyanse a ortopedia, que ya se va para allá. Dicen, sí, hermana, acá lo esperamos. Se van para allá y ahí es donde esperan a mi tío. Los paramédicos llegaron a los baños aproximadamente a las 9.30 de la mañana. Llevaron a Jerónimo al Hospital General del Sur, el cual se encuentra a 30 minutos de distancia. Al llegar al Hospital General del Sur, a las 10 de la mañana, Jerónimo fue recibido en urgencias. Aunque al momento de interrogarlo, el personal médico pensó que se trataba de una fractura a nivel cervical. Esto por el antecedente de la tronada en el cuello, por lo que lo refirieron al Hospital de Traumatología y Ortopedia, Moreno Valle. Esto significaría otra media hora sumándole la hora que estuvo en urgencias. Jerónimo ya llevaba más de tres horas tras haberse suscitado el evento. Ah, porque me, me tenían sentado. Una silla, ya me llevaron a un consultorio. Que dice que nunca hacen eso, pero... Pues, sí, iba, iba a ser una excepción. Me dejan acostado y yo empiezo a vomitar, a vomitar, pero todo el medicamento que me habían dado. Sacaba yo real com, comida y, o sea, pura agua y puro, medica, puro medicamento. okay En ese momento no había nadie con él. Sí, mi sobrina, okay. Entonces ella, sí, la verdad, se sí, portó los, los, los, y le dijo, oye, ¿qué? le vas a hacer caso a mi tío, y ella le dijo, es que es normal, bien inflamado, de hecho cuando nos, nos dieron de alta, te digo que tardamos todavía por el papeleo que tenía mucha gente, me dio que cuando me paró, real mi maría. o sea, okay. a su llegada a los... Ok, ahí estaba platicando, pues qué fue lo que le pasó y cómo fue que le sucedió, Ahorita, eh, bueno, todavía el video pues es, es largo. Este doctor que hace estos videos, pues hizo un buen un buen video, un buen documental acerca de este caso que sucedió en Puebla a este señor que le tronaron el cuello y pues en un principio y como va explicando, pues no podía mover la mitad de, del cuerpo. Ahorita que vemos que lo está entrevistando es porque le recibió ayuda, precisamente este doctor que hizo el, el video, le llevó ayuda y con un proceso de rehabilitación y pues con cosas que los médicos saben, lo comenzaron a levantar, lo ayudaron, o sea, tuvo pues mucha mala suerte, un, un, una tragedia esto que el bañero le haya pues jalado el cuello de más, ahora sí que se lo jaló mucho, ahora sí que se lo quería arrancar, le quise, de tanto que le jaló el cuello, casi se lo arranca, entonces, por eso se quedó pues malito, pero le ayudaron, ustedes ven que ya habla, ustedes ven que ya puede mover la mano, etcétera, es porque eh, hay otro documental, la segunda parte, en donde se ve cómo lo ayudan con la rehabilitación, no tiene mucho, esto fue en diciembre, este fue, este caso fue en diciembre, y de ahí hasta este punto es que ha tenido su rehabilitación. De hecho, el segundo video lo subió hace unos días, hace un día o dos días, que, que muestra que ya está mejorando, que ya puede caminar. Ahora sí que, como mencionan en el video, ha sido un milagro el que pudieron rescatarlo, el que pudieron ayudar a que este hombre pudiera nuevamente atender su motriz, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, ¿no? Su aparato psicomotor, <risa> bueno, que se pueda mover, que se pueda mover, afortunadamente, pero qué peligroso, qué, qué aterrador, que por uno de esas tronaditas que luego las hacemos jugando, ¿no? Luego pedimos, ay, truéname la espalda, truéname el cuello, truéname el chícharo, que siempre andan pidiendo ese tipo de cosas, pues de pronto, pues por una mala práctica, por un, una mala forma de, de jalarle el cuello, puedan pues quedar inválidos o puedan morir, afortunadamente este este señor salió de todo eso, a mí me gustaría pues mostrarles todo, pero pues es bastante el documental de la primera parte y también de la segunda parte, eh, vamos a poner un poquito más al final, antes de que termine esta transmisión para que no se queden, y qué pasó, lo que sí no sé, es qué le, qué pasó, lo que lo que supe es que cancelaron o cerraron estos baños de vapor en Puebla, pero no sé si a quien le jaló el cuello de más, le hayan hecho algo, no sé si lo encerraron, si hay prisión para él, la verdad eso sí no lo sé, pero vamos a adelantarle un poquito, para ver qué, qué fue lo que sucedió. Hospital de trauma y ortopedia. vamos a hacerse mover... ¿Cómo se duerme esa noche? O sea, se duerme allá acá en esta cama. Sí. ¿Se pudo quedar dormido luego, luego? No. no. Obviamente, por el EB6 químico, Jerónimo presentaba incapacidad para deglutir. Es decir, no podía tragar, no podía pasar ni siquiera agua. Se me ahogaba Bastante. y hacía muy feo. Me decía en la noche: ¿cuál eres? Sí no te veo, con, son varias. Acá estoy, hijo, y le agarraba la mano. Okay. Y me decía, no, es que son varias. Le digo, no, acá estoy, hijo. Y le ¿Eso a qué hora era? Pues fue en el trayecto, ya de entre 2 dos, dos de la mañana. Toda la madrugada usted se queda no, con ella. Porque este, <coughs> hacía muy feo. Ay, me la pasé sentada, <coughs> porque de momento se dormía. Y ya estaba con el hipo. Sí, el hipo sí. Con todo esto podemos decir que Jerónimo presentaba un síndrome cerebeloso. Este síndrome es un conjunto de los trastornos nerviosos determinados por las lesiones en el cerebelo y que se traduce en el defecto de coordinar movimientos, trastornos en la estética y de la marcha, tales como vértigo, ataxia y esta marcha incoordinada o como de una persona borracha. Otros datos de daño en el cerebelo están la dismetría, la sinergia, la adiadococinesia, el temblor y el nystagmus. Toda esa madrugada del 23 para el 24 de noviembre, Jerónimo no pudo dormir. Más allá del hipo y de la doble visión, era la desesperanza que lo empezaba a embargar a él y a Alicia, su madre. Yo lo veía y me decía que éramos varias. ¿Cuántas son? Te veo que son varias. No, hijo, acá estoy. Le agarraba la mano, lo sobaba. Pero de momento me decía: ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Pues que se imagina usted o a la mañana siguiente, sus familiares, al ver que Jerónimo no mejoraron, lo llevaron a su centro de salud. Como alrededor de las 7 de la mañana, algo así, nos movimos para que, pues, no tenemos... Está feo, ¿no?, de que, pues, o sea, el señor vivía solo con su mamá en ese cuarto pequeñito que ustedes pueden ver. Ahí vivía, él era estilista y con eso mantenía, pues, eh, a, a hijas porque tiene hijas. En, un, en el principio del documental que no les dejé, eh, habla sobre que tiene hijas, le no, da dinero a sus hijas y mantiene a su mamá y él en ese cuartito, y pues la mamá ya está grande, ya está este, viejita, y ver a su hijo así, pues es, es y, y no saber qué va a pasar, no, no saber si va a quedar eh, lisiado, no saber si se va a volver a levantar, si va a volver a poder comer algo, si va a volver a, a caminar, etcétera. Otra vez vi la sombra, no sé qué sea la sombra esa. Este, pues eso da tristeza. Qué afortunada, afortunadamente les digo, vamos a ver si al final ya del, del capítulo este, a ver si se ve dónde lo están rehabilitando entonces parte de atrás del cerebro es la sí, sí, se muchos pacientes con EBC es tan importante que se esté moviendo y esta puede llegar hasta un 70 para darle bolsas. la alimentación parte de nutrición obviamente estos son gastos sí, jefa, sí, jefa. las bolsas muy, muy triste porque yo lo veo ahorita como está y sí me da mucha tristeza porque cuando me dijeron mis hijas que ya iba a quedar así para siempre, pues sí no, <risa> Las secuelas que puede presentar alguien con un EBC pueden ser de por vida, y esto si no se lleva a una rehabilitación pertinente. Por tal motivo, me comprometí a apoyar a Jerónimo y a su familia para que recibiera rehabilitación médica por parte de Ramiro Contreras, encargado de Fisiomed. Eh, mi parte es ya la readaptación, ¿bien? Entonces, lo primero que voy a hacer ahorita es checar tus músculos, ¿bien? cómo están, cuál es la situación actual de los músculos y después de eso vamos a poder ya tener un mapa mucho más claro de cómo vamos a hacer para que tengas más fuerza, más resistencia, te puedas parar en una primera etapa, ¿sale? Después de esto me dijeron que eres estilista, ¿no? Entonces Ajá. vamos a empezar con un poquito de terapia ocupacional y vamos a ir metiendo cosas que tú ocuparías en tu día, en tu día a día, ¿bien? Para Ajá. que te puedas reintegrar ya de una forma mucho más fácil y, y pronta ¿no? a tu trabajo y puedas valerte por ti mismo y puedas hacer todo lo que harías normalmente, ¿sale? Y además de la parte de rehabilitación, mi parte como médico internista para identificar si hay algunas otras causas que provocaran el EBC, además de la atracción mecánica que sufrió Jerónimo. Actualmente, Jerónimo ya ha mejorado bastante. A partir de que lo visitamos, que fue a mediados de diciembre, se comenzó la rehabilitación física e hicimos algunos ajustes en cuanto a su tratamiento farmacológico. A mi parecer, amigos, la atracción, claro que pudo haber contribuido a la presencia de este EBC. Sin embargo, me llama mucho la atención, como lo dije al inicio de este video, que los daños más habituales son fracturas en la columna cervical o incluso eh, compresiones de la médula espinal, no un EBC. Vale la pena investigar que Jerónimo no tenga alguna enfermedad de base que le haga más factible que forme coágulos. Desde enfermedades autoinmunes como síndrome antifosfolípidos, alteraciones en las vías de coagulación o incluso enfermedades autoinmunes. Aún así, la recomendación sigue siendo la misma. Si tú tienes alguna molestia en la espalda, en el cuello, en alguna parte de tu cuerpo, acude con un médico o con un especialista en rehabilitación física. Acudir a estos centros donde truenan a las personas, donde les manipulan todas las partes de su cuerpo, puede tener consecuencias fatales, tal como las que presentó Jerónimo. Recuerden, amigos, que lo más valioso que tiene una persona es su salud. Amigos, pues ahí está, qué bueno que este doctor se interesó en el caso, que lo haya ayudado, en la segunda parte que subió recientemente ya se ve mucho mejor a este señor que afortunadamente pues pudo recuperarse, no sé eh, a, a qué porcentaje se ha recuperado, pero bueno, de ya no estar en una cama postrado y de haber mejorado, pues eso ya es una ganancia enorme, antes de que nos vayamos quiero recordarles que hoy aprendimos muchas cosas importantes, cosas como que no les salga nada por la cola, que no se coman los condones, que este, no consuman drogas y que no les jalen el cuello hasta querérselos arrancar. Eso es cuatro cosas que hoy vimos y que quiero que tengan muy presentes para que no les pase nada malo. No queremos ver situaciones en nosotros de este estilo, así que ya lo saben gente, cuídense mucho, no anden comiendo serpientes, no anden comiendo condones, no anden este, jalándose el pescuezo y cuál era la otra, no anden, no anden qué, ah no andan, no anden consumiendo drogas, eso espero que se los lleven para su casita, eso es la enseñanza de esta noche, porque no todo aquí es meramente entrenamiento, jijiji, jajaja, burlas, no, para nada, esto al final tiene una moraleja, tiene un mensaje, y espero que a todos les vaya muy bien, y estén muy conscientes que hay que cuidarse, porque lo más importante que tenemos es la salud. Muchas gracias a todos los que apoyaron con sus superchats, de verdad, me ayudan muchísimo, a la gente que me apoya en Patreon, que se suscriben a Patreon, gracias, por favor, si alguien aquí quiere apoyarme en Patreon, por favor, el Patreon aparecerá en pantalla en este momento, para que seamos más, apenas son 10 personas las que me apoyan en Patreon, ojalá sean más, les agradecería inmensamente que me apoyaran en esa plataforma también, y los quiero mucho, mañana subiré eh, ¿no? No sé si subiré, pero mañana estaré en mis redes sociales. Recuerden en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en mis cuentas de juguetes, en mi cuenta de viajes, en mi cuenta del de podcast. Mañana, si Dios lo no quiere, si ustedes también lo permiten y si todo está bien, estaremos transmitiendo 10.35, 10.45 de la noche con otros temas importantes e interesantes que surjan en las redes sociales mi nombre es Oxtla Castro. les agradezco mucho que estén conmigo esta noche, nos vemos hasta mañana, descansen gente gracias cada noche nos internamos en las frías y solitarias profundidades de lo desconocido Ay,